Hola, lo bueno, esto es un día más a traerla y hoy volvemos con Evil Genius en un capítulo más. Vamos a tratar de completar o al menos ver cómo podemos arrancar este apocalipsis pronto y además vamos a bueno, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya. Hemos sacado un montón de capítulos secundarios, vale, estos son los a la lista... Estos son los que teníamos por aquí a medias de botín que no vamos a hacer porque no sabemos ni lo que vamos a tardar. Y la idea es poder eh, enfocarse en las en las misiones principales, entonces vamos a coger esta a tomar el fresco, vamos a ver si podemos mandar a tomar el fresco a Olga Latómica. La así que vamos a empezar este capítulo secundario. Veo que no tiemblas ante mi presencia, me alegro de haber venido it's a ponerle remedio, it's para ponerte tanto it's como it's quieras, pero it's la it's Olga Latómica, la que conozco yo es una emprendedora nata con una gran it's bocaza it's y that un that tanto vigoréxica. Eso era antes de que te empeñas en hacer que esto no. fuese personal. Ahora que tengo tu operación. Esbirro, esbirro. Al desafiarme hiciste que esto pasase algo personal. Y aunque has luchado de forma admirable, aún no me has vencido. En esta batalla, ni. Pero, pero la guerra no se limita a una única batalla. Ya veremos si es eso tan claro como yo. Si tienes eso tan claro como yo. Vale. Ok, ya vamos a arrancar esto. Luego iremos a por Hubei, eh. pero tiempo a tiempo. Vale, atributos, ¿qué ha pasado? Cartas conocidas... Aquí hemos conocido ahora... ...ah, vale, ahora tenemos nuestro contraagente... ...perfecto... ...vale... ...vale, y ahora nos vamos a venir aquí... ...para construir... ...vale, tenemos nuevos objetos... ...corredor de apuestas... ...aquí tenemos sitio... ...vale, perfecto... ...esto lo vamos a plantar aquí... ...vale... ...saca pasta... ...reduce la destreza de los agentes... Tus grupos pueden apostar en pruebas deportivas... ¿Y este qué tal? Entonces la motivación Aquí no aceptamos divisas Solo oro ¿Vale? Y pues podemos poner aquí un par De hecho, aquí mejor Literalmente Para molestar, perfecto ¿Vale? Y además de, de... Uy, tenemos cosas de decoración aquí Estatua de casino Si te vendría recordar A los tuyos que solo tu personal tiene permiso Para hacer trampas <ríe> Oh, me parece correcto de hecho, vamos a... ¿Y esto qué es? Fuente de casino. ¡Dios! ¡Ostras! Es brutal, ¿no? Esto. Aquí fuera. No se puede plantar aquí fuera. Vaya. Bueno, pues aquí la plantamos. Ya. Vale, confirmamos. Perfecto. Arrancamos. Uy, ¿qué pasa aquí? Vale. Los botones se revelan... Qué cosas. Vale, vamos a coger y vamos a empezar a vender. Todas estas taquillas que tenemos aquí... Que empezamos a meter por razones desconocidas a principios de la serie. Y vamos a meter aquí zonas de entrenamiento porque nos estamos quedando sin sala prácticamente. Aquí podemos tomar esto perfecto. Vale, bueno, tenemos aquí la cama por si nos cansamos, pero vamos a meter aquí entrenado, otro entrenador de asesinos. Ah, oh, no, bueno no podemos, mira, la que te cuento nos cargamos esto nos cargamos esto, nos cargamos esto también transformamos esto, vale ah, que nos podemos cargar esto también, bueno, por aquí vamos rascando aquí poquito a poquito, como quien no quiera la cosa, vale, perfecto y vamos a plantar aquí, como hemos dicho, el entrenador de asesinos para sacarlos aquí ah, por qué no Vale, ok, aquí puedo. Y el entrenador de artistas de élite. No. Y... Complicado. Vale, ya, vemos cómo, ya veremos cómo lo cuadramos. Vale, lo podemos mover un poquito para adelante. Perfecto. Y así podemos meter el otro... Justo aquí. Tampoco. Cachis. Vale, aquí perfecto. Aquí perfecto, aquí perfecto. Vale, menos 40, 60. Vale, vamos a darle caña a esto. Porque hemos jodido el reclutamiento de nuestro artista marcial. Vale, vamos a ir sacando a toda esta gente. Eso es, eso es. Informes. Vale, y cuando tengamos una sala libre, allí que vamos. Vale, vale, vale. Vale, toda esta gente está aquí, perfecto Vale uh, Eso está mal, eh Vale, ¿qué más podemos hacer? Vale, aquí en el nivel 1 Vale, vamos a empezar a mover electricidad Esto lo vendemos, esto lo vendemos Vale, ahora plantamos este aquí no, no, no, no. Eso no va a pasar. Vale, confirmamos. Vale, estamos solo a menos 10. Está bien. La energía. De hecho, vamos a bajar al piso 2 y vamos a desactivar esto, esto. Porque de como no lo vamos a usar por ahora. Está consumiendo esto aquí. La de Dios de energía. Buah, chaval. Los artistas marciales con los garrotes tienen que reventar que flipas. Me like gusta. Me gusta eh, Vale, piso 4 Sí, nuestra base de fuera es preciosa Pero Hay que mejorar esto un poquito Vale, esto ya lo hemos cambiado Perfecto, pues nos vamos a cargar este Y vamos a meter aquí uno nuevo Esto poco a poco vamos haciendo el cambio Para no destruirnos la base Y quedamos sin energía, pero bueno en ello estamos. Vale, nuevo objetivo adicional. Perfecto. Escoltamos este prisionero aquí. Escoltamos este otro prisionero aquí. Es, y vamos a sacar de informes. Perfecto. ¿Cómo van nuestras zonas de entrenamiento? ¿No tenemos que entrenar asesinos? ¿Cómo no vamos a tener que entrenar asesinos? ¿Cómo puede ser esto? Fuerza asesinos. 4, 15. Uy. Está hasta parada la producción, ¿eh? Esto está feo Vale, a ver uy, uy, uy, uy, amenaza Resolvemos, sí Aquí otra Vale Es que el problema que podemos tener en un futuro es que nos vayamos a quedar sin eh, gente vale. An interrogation has vale succeeded. Esto es Está We correcto uy, uy, uy, uy. Aquí tenemos una peligrosa Ah, bueno Estas se Van y vienen Van y vienen No, no pasa nada No hay prisa Tampoco para activarla Estamos bien Vale, vale Estas que, que Estas son las Peligrosas Las tochas De la misión uh, uh, Vamos a eliminar la tensión Vale Confirmamos Vale, esta la podemos cancelar. Solo recuperaremos un 25% de su coste. Ah, no, perderemos el progreso. Uf. Vale, en esa ya estamos viajando. Desafiar a Olga. Ocho aristócratas. Popa, oh, vamos a por ello. Los, los tenemos para adelante. O sea, sin problema. Vale. Eh, eh, eh. Aquí tenemos evitar la guerra. No. Estas es de Olga? 50.000 de oro. Científicos, biólogos y técnicos. Vale, vamos para allá. Sí, y cancelamos la otra. Está muy bien, está muy bien, ¿eh? Me, me gustan, me gustan, me gustan estos movimientos. Bastante. Vale, ok, ¿podemos mejorar esto? No. Vale, tenemos que mejorar bastante los entrenamientos que tenemos, o al menos nuestras salas de entrenamiento, para poder reclutar bastante más gente. O al menos ser más ágiles con eso. Vale. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente. Oh, oh, ¡Oh! Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, ojo. Lo tenemos aquí en funcionamiento, eh. Eli, dale con el revolverito. ¿Este qué tal tanquea? ¿Nuestro artista marcial está duro o qué? Bueno, ahora ya tiene el apoyo, perfecto. Vale, vale, vamos a ir, si no me equivoco, aquí en la sala 2. Bueno, aquí ya tenemos nuestro ritmo de este. Vale, aquí en la sala 1 sería una buena zona, como ya tenemos aquí literalmente todo establecido. Vamos a montar una nueva sala de entrenamiento. Vale, vamos a estirar este pasillo por aquí. Perfecto, con 6 de ancho, no me parece mal. Ahora, Uf. Uh, uh. Es muy buena idea. Me gusta mucho la idea. Vale. Vamos a montar aquí nuestra sala. A ver. 7-4. Eh, aquí. Vale, perfecto. Y montamos aquí. Sala de entrenamiento. Nueva. Bien grande. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a plantar. Ah, uh, esto sí. Esto sí. Estas cuatro. Vale. Y vamos a meter aquí. Objetos, una puerta Esto es A ningún sitio por ahora Ahora sí que me deja meter la puerta Vale, vale Y vamos a meterlos en serie A ver Expandimos por aquí Así, perfecto ah, Una hilera más, no Falla Vale, perfecto, así se queda a ver eh, eh, y vamos a meterlos en serie tal que vale y vale y vale objetos sí se nos ha quedado descuadrado pero no pasa nada vamos a meter eh, entrenador de botones ya tenemos pero vamos a meter aquí un entrenador de aristócratas nada vamos a entrar un entrenador de propagandistas Uy, ¿por qué no? Ah, porque estamos bloqueando el justo este de aquí al lado Vale Vale, bueno, de hecho estiramos por aquí también Y me cargo esto Y estiramos también aquí, vale Y necesitamos aquí un entrenador Perfecto no Quiero que quepa, eh Quiero que quepa Estiramos un poquito más Y lo metemos aquí Vale, perfecto. Además... Confirma, vale, confirmamos todo. O sea, me sirve como inicio in o arranque. Han entrado en combate con objetivos hostiles. Pues esto no nos lo hemos llevado... ¿Dónde? Por aquí. Vale, guau, qué bien. Y tenemos a todo el mundo entrenando. O sea, esto es perfecto. Me me encanta. Vale, aquí quién hay. Vale, bueno, la gente de estos. Es eso, nos faltan biólogos, nos faltan. Aquí no hay nadie curándose, aquí no hay nadie curándose. ¡Oh, wow, oh, oh, oh. Cuidado, cuidado. cuidado. <risa> vale, aquí este señor. ¡Lo podemos pillar! No guardia, tú. No wonder Agent Steel prevailed. Vale, Eli, aquí te necesitamos Oh, las fleches que mete Oh, toda la sala, tú En llamas Lo tomamos Uy oh, bueno, lo paramos. Es que es. Te llega un agente de estos y es horroroso. Vale. Mientras no se muera, Iván. Nosotros perfectos. Vale, entrena biólogos, entrena artistas marciales. Maravilloso. El y Barracuda está en peligro, puede ser. ¿Veis este el combate en cuanto Steel entre en escena? Eh, no, nos lo podemos llevar. ¿Qué para que se Pero, ya está, ya está, ya está, no. Vale. Pero madre madre no no lo reparan solo? Su... ¿Los técnicos tienen memoria de qué había aquí? ¿O lo tengo que reponer yo? Sería de eh. Reparamos, reparamos, reparamos No, lo voy a tener que poner yo Lo voy a tener que poner yo Serias dudas de esto, ¿eh? Como no molesten los cadáveres Uy, no, cuidado Un grupo de soldados Pues no lo vamos a pasar bien a esta gente ahora pues aprovechamos y metemos las Las Mesas militares guays Vale, perfecto Y la puerta Una puerta normal Vale, apañado Vale, maravilloso Vale, vamos a continuar con los movimientos de la energía, ya que estamos aquí, a vamos a vender esta Vale, nos, nos han chocado una de esta militar. Vale. Vale, oye, muy, oye, genial, eh. Tenemos aquí los técnicos alimentándose, me gusta. ¿Dónde está el grupo de soldados? No los voy a ver, esto está petado Vale Vale, vale, vale, vale, vale. O sea, ya tenemos esto Vamos ahora a por Sí, sin duda Vale, elementos de 100.000, perfecto Los bancos ya están funcionando Bancos de datos no. Vale, vamos a hacer el cambio de energía Ahora aprovechamos que tenemos la pausa Vale, activamos esto, activ uy, activamos esto, activamos esto, activamos esto y que vayan dándole calor ahí, vale, vamos a traernos aquí, vamos a llenar la sala militar con esos subfusiles, vale, perfecto, tenemos sitio por aquí, mm, está complicado. ¿Qué me puedo cargar? Pistolas. Vale, vamos a meter. Vamos a vender esta de pistolas. Y vamos a meter los subfusiles. Me parece bien. De hecho, esta de pistolas también la vendemos. Y metemos esta de subfusiles. Vale. Aquí en esta zona también. Podemos quitar esto de aquí. <risas> Gracias. Objetos. Y metemos aquí la máquina para los uy. No. La espacio. Quitamos las pistolas y metemos aquí los subfusiles. No cabe de ninguna manera. Vamos a moverla un poco hacia abajo, ¿vale? Y metemos aquí, ahora sí, la máquina está con los subfusiles. Perfecto. Bastones pesados. De hecho, aquí vamos a quitar estas pistolas y vamos a añadir los subfusiles. Vale, perfecto. Confirmamos. Maravilloso movimiento. Ahora bien, objetivos. Entrena tiempo cuánticos. Vale. Eh, eh, eh, ¿Dónde están los soldados? Porque a mí se me ha dicho que iban a venir. Y. Efectivamente. ¡Dios! ¡Que yo esta gente! Hay uno con lanzamisiles. Eh. Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal si te pasas a saludar? Así como quien no quiere la cosa. Vale, vamos a darle calor. Porque estamos un poquito despistados en general. Y se va a poner la cosa fea. Uf. Ah, espérate que nos viene aquí una horda brutal. Uf, se lo han tumbado y de qué manera, tú. No hay ni Cristo que aguante esta gente. Vamos a activar ya el arma. Todo el mundo a la puerta. Vamos a tener aquí cierto cuidado con esto, porque si no. de salir. Ay. Destruir. Vale, confirma. Vale. Follón increíble que vamos a tener ahora en un momentito. Iván, ¿cómo es? ¿dónde está y cómo está? O sea, pues, recarga rápido, hijo, porque si no, nos las vamos a ver complicadas. Por poner un nombre. Venga, todos a sus puestos. No, no, ¿a dónde vais, hijos? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Se ¿Si vienen por aquí. Es complicado, ¿eh? Venga, equiparse y a por ellos. Eso es. Salimos a la puerta. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vamos con los fusiles, con los bastones, vamos con todo. Rey, dale. Dale, los bastones están muy bien. Sí, sí, sí, sí, estamos geniales. Porque los subfusiles son a larga distancia y los bastones cuerpo a cuerpo. Maravilloso. O sea, esto es genial. Muy bien, muy bien. Bueno, a poco que tengamos estamos lo suficientemente equipados como para bajarnos mucha gente. Me encanta. Vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto, vamos a darle calor, vamos a revisar el mapa Mundi y a ver dónde podemos ir. ¿Esto lo podemos mejorar? Sí, vamos a ir a por ello. Perfecto, habrá que mejorar a lo mejor la capacidad de transmisión, porque no sé si tendremos mucha capacidad en un futuro, o si tendremos mucha maniobra. Eh, Paz vital, vale, vamos a cargarnos esto. Artistas marciales, Fua, está complicado, si tenemos que perder eso, evitar la guerra... Es que me las pone como inminentes y es como. Eh, no, espérate, a ver. Esto es peligroso. Vale, tenemos más acciones por ahí de Olega. Cinco guardias, perfecto. Uh, con cemetery Vale, ¿dónde está esto? Eh, bueno, es que sí, está fácil, bien, ¿no? Seguir en la alerta roja. Si sí, sí, bien esta mujer que la tenemos ya dentro de la base, ¿eh? mejor que mejor. Porque... Eh, esta gente está... Aquí. es que se ha vuelto a colar tío. se ha vuelto a colar y me va poniendo las camaritas estas que usa esta chica aquí Confirmo. ¿Eli estás bien? ¿Eli no estás bien? ven, Iván ¿Tú estás listo y ya para salir Vamos, no, vaya no puede ser que nos hayan sacado todo esto aquí. Dale. Perfecto, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale. esa, es la, el lanzacotes de Ivanis. Lo mejor que ha existido. Nos han impedido muchísimo, ¿eh? Vale, vamos a cortar esto. Perfecto. Vale. Vamos a ir moviendo a la gente. Vale, a ver si recuperamos un poquito la normalidad. Eh, eh, eh, pues no, no, parece que no vamos a poder. Capture them if you see them. eh, a ver y los aristócratas no ven An nada sin... been captured. ni las máquinas eh, a ver eh, por favor Mira, me da, venga. ¿No los veis? No me digas que no los veis. Ay, Eli, ¿cómo estás? Venga, vete para acá. Vale, ha tenido que ver a... aquí el otro hombrecillo para pillar a esta gente. Venga, a darse de palos. Venga, Vale, Mientras se quede la gente atrapada, pues no pasa nada. O sea, atrapada me refiero sin poder ser eh, recogida por aquí, pero bueno. Que tenemos bastante material con el que trabajar. Vale, escoltamos, escoltamos, escoltamos esta que no está ocupada, vale, me voy al piso a 3, no, al piso 2, perfecto y tenemos aquí exacto, las cárceles, petadas. vale, vale, vale, vale, vale ok, funcionando, vamos a ello, dónde teníamos oh, oh. Aquí teníamos esta zona de entrenamiento perfecto. Sí, y sí que viene gente. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, a ver, vamos a reducir un poco la marcha de esto porque capítulos secundarios. Vale, nos quedan todos soldados. Bueno. Eh... Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a tratar de conseguir. ¿Dónde está el último objetivo de Olga? Elimina toda la Vale, o sea, todo por Mantener nuestras bases activas Eso es súper importante Vale, que continúe poquito a poquito ¿Dónde está la otra misión de Olga? ¿Es esta? Cruzando el mar ¿Es esta? Vale, bueno, tiene un de ¿no? Vale, vamos a resolver esta Sí, tiene pinta que es la de verdad 100%. Porque el resto son muy... De estas internacionales. Sí, no, no. Y necesito tener una legión de esbirros. Vale, investigación completada de juegos radiactivos. Y el menú de investigación. Vale, vamos a parar esto. Ahora, ahora sí, ahora sí. Vamos a coger y vamos a ponernos. En la guarida no, en los esbirros. Vamos a mejorar a Iván. Mejoramos a Iván. Bueno. Minimalismo. Es que esta nos da igual. Mira, mejorar a Iván yo creo que es importante. Teniendo en cuenta ya capítulos previos los que nos hemos muerto. Pues ni tan mal. Es una buena mejor. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a mejorar a Iván y vamos a poner ya los superordenadores. A funcionar. Perfecto. Vale. Vamos al piso 2. Eso es. Venga, venga, venga, A trabajar. No archarse, echarse, no marcharse. Y vemos cómo funciona. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, qué feo eso. ¿Por qué este señor no puede.? ¿O oh, por qué están estas cámaras desactivadas? Y los de arriba del piso 4 ¿Han escapado también o no? Pregunta interesante Vale, ya los han devuelto al sitio A ver Estas señoras y Metra ¿Dónde nos ha dejado el parche puesto este? Porque no vemos nada O sea, estamos absoluta uh, Ah, no Pues no sé dónde los han puesto Ah, sí, claro, hemos capturado todo ahora si me, sí, me cuesta una barbaridad verlo tú. Vale, vamos a desactivar esto. Este y este. Vale, 72%. Vamos a ir moviendo la G. No podemos. Vale. Eh, debería haber una forma de desactivar. O sea, de que te lo busquen los minions. Porque si lo tienes que buscar, tú te puedes morir. Vale Lo dicho Vamos a vender este Y Es que no cabe Vale Vamos a sacrificarnos Y vamos Ahora mismo hemos perdido 40 Puede ser Vale Confirmamos Vale Estamos a 32 Bueno Ni tan mal Vale Ya hemos completado Las 3 de Olga Puede ser Sería maravilloso 5 guardias de gratis No, no, no, no, no, no, no, no Desafía Olga la atómica Ya, o sea que me queda para desafiarla Ya a esta mujer Porque si no era ese hemos tenido un problema Elimina toda tensión por 30 informes, me gusta Olga la atómica, aquí está Desafía Olga la atómica Uf, Tres artistas marciales, nos falta Vale. vale, vale, vale, vale Preocupante Uy Ah, no, esto simplemente es tensión en la zona Oh, pues hemos hecho antes una que no valía para nada O sea, era tensión en la zona y ya está Esto de que es, de simetra Uf, Iniciar maquinación, solo porque no venga Voy a enviar gente Literal Uh, ha comenzado un capítulo secundario, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Por qué? O sea, que gratuito. Vale, objetivos. Nada, capítulos secundarios. O sea, hemos sacado aquí nuevos capítulos o algo. Di mi nombre. Supongo. Vale, opcionales. Vale, pues no, tenemos que conseguir esa. Vale, eh, ya hemos conseguido construir esto. Perfecto. Vale, ok, maravilloso. Poco a poco, pues ganamos energía, construimos más. Esto es genial. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, Uf, es que quiero poder despegar ahora. Uff. Vale, no, está. Es que tenemos muchas misiones al aire ¿eh? Vale Vamos a poder Completar, vale, vamos a activar Este segundo Perfecto Sin que explote la energía Así que estamos genial Vale, esta gente, bueno Soldado, nos lo llevamos para arriba Piso 4 Vale, vamos aquí es que estamos completando cosas de... Pues, literalmente son side stories, pero... Como no las completamos o como no estamos en ellas, es... No sé, contraproducente. Porque, ok, me solicitan sacarlas, pero no. Oh, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ay. En... ¡Madre mía, estos saboteadores, tú! This debe must be captured if you find them. Find and kill Honor and grab this intruder. Vale. Y vale. tenemos una cantidad de entrenamiento vastísima, tú. Vale, y hay que entrenar un montón de artistas marciales. Oh, oh, oh, oh, Eli, Eli, Eli, ¿dónde está este señor? Vete para acá. Que va a explotar todo. Vale. Is under top, so Perfecto, o sea, maravilloso tenemos gente colaborando con la verdad nosotros. Aquí. Vale, aguanta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, vale. Vale, vale, vale. vale, vale. Si no tenemos nadie importante y podemos completar esta misión de Olga. Nos vendría. A oh, no. great can admit when vale, Too perfecto. Bad, than great. Perfecto, vale, volvemos al mapa undi. Olga. No, es que las de evitar la guerra me dan igual. Estas también, evitar la guerra. No, no, no. No vamos a ir a por esas. Ya, habrá tiempo. Habrá tiempo. Informes, vale. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Uy, aquí tenemos que reducir. Elimina toda tensión, vale, por 30 informes. Y ahora mismo estamos sin informes. Vale, vale, esta es la de ola, de desafiar. Vale, vamos a por ella, 10 segundos. Y a toda pastilla. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Vale, una estancia completada. We have captured an agent. Vale, está bien, está agent bien porque no estamos captured. moviendo mucho y tal. Bien, o sea, es que es perfecto, por favor. And Quiero poder acabar con Oliva. Yo pe pensé que ya lo habíamos conseguido, pero no. Y ahora este puede ser el movimiento que realmente nos salve. Vale, vamos a ir transformando. Bueno, no va a poder ser. Te iba a decir, vamos transformando a esta gente, pero qué va. Aguantan una burrada. Vale, vale, vale, vale. Bueno, poquito nos queda, poquito nos queda. ¿Hemos reconstruido esto? Sí, perfecto. Si no ha puesto sus cosas, vale. Muy bien, muy bien. las tablas de entrenamiento, además los asesinos cuando se juntan apoyan un montón. Me encanta esto vale eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, salaries paid vale and grab that Vale a ver los pillamos a todos con capture. las manos en la masa Vale, vamos a poner aquí la caja fuerte esta de muestra. Que con la cantidad de gente aquí pasa. Nos debería valer. Vale, maravilloso. Van a venir más saboteadores, espero que no. Mata a los soldados veteranos en la guarida. Vamos, que van a ir. ¿Qué haces aquí, hijo? ¿Qué haces aquí? Sí, sí, ya puedes correr. Vale. Ahí van, menos mal que Iván no se mueve, tú. Espero que me dé un respiro y me mande los, es, o sea, los soldados después. Pero vamos, ya podemos hacer una cantidad indecente de esbirros de ataque, porque si no, nos vamos a morir. Vale. completamos, vale, completamos, vale, perfecto. Todo el mundo de vuelta a la normalidad. ¡Ay! son estos los soldados veteranos? Vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto. Son muchos, ¿eh? Vale, a ver si podemos aguantarlos por ahí pululando antes de que lleguen a la base. Para que Iván pueda mejorarse Le queda un 10% nada más O sea, con eso soy feliz Vale, y vamos a transformar a la gente que ya teníamos Vale, estos, los que son antiguos, los vamos a transformar ya los que no bueno, que Los informes y demás Vale, vale, vale, hemos mejorado a Iván Vale, pues vamos a aguantar este asalto Vamos a meter aquí, perfecto. A los superagentes. agentes. Vale, cuando estén cerquita. De hecho, vamos a activar ya la alerta roja y vamos a ponernos ya en nuestras posiciones. Claro, aquí, siempre que entran, se revientan a la gente. Vale vale vale, vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. De hecho, ¿me deja ¿Por qué no los voy matar los De hecho, el es los matamos. Si hay que matarlos, los matamos. Lo vale, Eli, tu revolver, eso es. La lengua de proyectada Dime que lo fundamos. Maravilloso. Reacción inmediata. La presencia de Olga atómica en esta zona. Antes de que su intervención te traste con todos los esfuerzos que has hecho aquí. Reacción inmediatamente. Planta cara a Olga en el mapa mundi. Uy, uy, uy, uy. ¿Dónde está? Vale, esta me la queda. Pero ¿y dónde está Olga? O sea, aquí. Planta cara a Olga. Cuatro artistas marciales. Bueno. Pues esto se nos va a quedar para el próximo capítulo Así que, visto lo visto y hecho lo hecho Estamos salgando los capítulos, pero porque... ¡Joder! ¡Qué ganas, no! O sea, cada vez se nos quedan más cerquita los capítulos tiene muy buena pinta, tal No sé, me gusta A pesar de que lo estamos salgando un poquito Salen más cosas en cada capítulo y eso está bien No me parece mal. Dicho lo dicho y hecho lo hecho, lo de siempre. Recordar, revisar la descripción porque tenemos ahí las redes de la taberna que comentamos un poquito de todo. Y también suscribiros a este canal de YouTube, La Taberna Rocanera. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.